El sexto día seguido de se protestas en Murcia contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. Contra el paso del corredor del Mediterráneo por el centro de la ciudad. Porque entre otras cosas transporta mercancías peligrosas y la gente no quiere que un tren que pueda tener una longitud de hasta 750 metros esté circulando con mercancías peligrosas por, por la ciudad. Y por supuesto, con un barrio dividido, partido, no es lo mismo vivir al otro lado del muro, que vivir al otro lado de la vía, que vivir al otro lado de la calle. La gente quiere vivir al otro lado de la calle. En este momento, vive al otro lado de la vía. Y lo que están haciendo es para que viva al otro lado del muro. Y la gente no quiere muros. No quiere muros. Aquí Tenemos otro jueves. Tiene ha ido la un, un concierto exclusivamente para el ya ah, y el no al muro y no a la pasarela en favor de que los gobiernos se a la situación. El pueblo murciano ha sido siempre un pueblo que está viendo un comunicado acerca... y solidario. Y por ello, un grupo de personas habituales de estas concentraciones de de vías, de, en el, el este próximo sábado, sentido, eh, la gente que viene de Barcelona, exclusivamente individual. Y personal, nos hemos prestado a colaborar en lo posible con esta visita. No actuamos en nombre de nadie, sino de nosotros y nosotras mismas. Y nuestro cometido acabará en el momento en que estas personas que nos visitan den por finalizada su estancia. Por último, y con el fin de tratar de conseguir que todo pueda realizarse de la mejor manera posible, os pedimos la colaboración de todos vosotros y nosotros para convertir la concentración del sábado 7, además del acto de protesta habitual número 208, en un acto especial, de carácter aún más festivo y acogedor, contando con la colaboración de todos. Para ello, os pedimos en concreto que traigáis alguna comida o vianda para compartir esa noche y que disponga de alojamiento que se lo comunique a las personas que lo están organizando. Y también os pedimos la asistencia al acto de despedida del domingo Aquí detrás, en la hoja, en el papel que hemos repartido, viene el peque un pequeño programa de actos que hemos convenido, al que os pedimos que os suméis. El sábado a las 7 de la tarde, en la plaza que hay aquí detrás, donde está el mural este grande, se hará el acto de bienvenida. Y a las 8 y media nos sumaremos todo el mundo, a la concentración en la que participan, tienen anunciada su participación, los viaquismos, también la lectura del manifiesto y la cena popular. Y el domingo por la mañana ya se nos indicará dónde vamos a hacer la, la santa Así que muchas gracias y buenas noches. Es una lectura de manifiesto de toda la gente que va a venir desde Barcelona, de, desde Cataluña también, de zonas diferentes de, de Barcelona así como también se une gente de otros lugares, de, eso, de otros territorios. Murcia nos une, Murcia nos une esta lucha contra el muro. Se ha acabado el concierto de muerto. Ha habido bastantes protestas contra su actuación debido a, a publicaciones bastante machistas. Y la gente, pues aquí ha habido un grupo de personas que se ha manifestado en contra de la actuación de muertos. Vamos a ver lo que nos cuenta. Pero es realmente porque dijo que una mujer de verdad tenía que pisar fuerte con esta cosa. Vamos a preguntar. Buenas tardes. Ah, hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza, para contarme un caso sin ver con María. Claro que sí. Me la quito yo también, cada día. Ah, sí, ahora, una cosa. A ver, ¿Qué ¿qué ha pasado, qué ha pasado con tal aquí a la, a la gente? ¿Ha habido una situación de, de mordo. Y a ver, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, recuerdo que escribió hace un año o así, hace hace hace hace que no, no salir en la de la cámara y Aquí ya veis, en la, ría, en la ría, se juntan Se juntan personas con diferentes Con diferentes posturas o sea, es lógico pero si estamos defendiendo los derechos civiles, aquí no cabe el machismo. <risa> No se puede admitir, yo, no, particularmente, a mi nombre, no se debe admitir ese tipo de calificativo en, en lugares donde se lucha por el derecho humano. Y aquí estamos en contra del muro, porque el muro dificulta la libre circulación que es uno de los derechos humanos fundamentales. De que pueden venir personas machistas, que ven, pero creo que la apología del machismo no es algo. no es ni el momento ni el lugar aquí. A mí no, que me Hay que mojarse que es en estos temas. Tienen que también ser seguros para las mujeres. Y si tú traes a esa gente que sí, no se le aunque sea verbalmente de esta manera y que también se conoce. espacio de lucha, Los que ser feminista. No Los internet ahora puedo decir lo que, que quiero que lucha todos los días son mujeres, después también del de, de, merecido homenaje del 8M, de la manifestación, no. esto está lugar. Lo digo yo, porque cada cual tiene derecho a expresarse también como de cultura y si no comprenda que el feminismo es necesario, es porque, bueno, no comprendemos todas las cosas en la vida pero se puede hacer un, un esfuerzo en comprender por ser feminismo o no El es para lograr la igualdad de derechos y no para ir contra nadie y eso hay que seguir ahí. Bueno, pues... Muchas gracias también por la valentía. No nos callamos. ¿Quieres comentar algo tú? ¿No eres de Murcia? A ver, entonces, a ver. No. Esto sale en todas partes. Yo quiero, yo quiero. Sí, yo Sí. Así gran... sí. si lo quería hablar, pero no salí lo que queráis, lo que digáis. Esto es decir lo que queráis. No se oye, esperaos un momento. Te, momento, esto? Vale. Primero candela. Ahora sí que se oye, ¿verdad? Ahora sí se oye. No o se no se ha oído antes. ¿Se ha oído antes a, a quienes estaban hablando? ¿Se, se les ha entendido? A ver, si no se ha entendido antes a las las chicas que estaban hablando, ¿no?, bueno, pues os lo resumo yo, una cosa, por problemas de sonido del cable no se os ha oído, pero bueno, ahora, ahora lo digo yo, si lo queréis decir estáis aquí, ¿vale?, a ver, lo que ha pasado es que ha venido un cantante, eh, muerto, y este cantante, este cantante pues ha hecho unas cuantas declaraciones, Bastante machistas, ¿eh? muy machistas, calificando de feminazis y bueno y demás. Entonces aquí un grupo de personas han estado diciendo que no quiere que en este espacio de lucha por las libertades se dé cabida al machismo, sobre todo a la apología del machismo. Y eso es lo que ha sucedido. El cantante es muerto y aquí ha habido un grupo de... de Personas que, bueno, es que yo particularmente, yo particularmente lo tengo muy claro, el feminismo es necesario, el feminismo es lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no es ir en contra de los hombres, eso quien no lo tenga claro, pues bueno, pues es algo que se puede aprender, yo no, yo no nací sabiendo eso, yo lo tuve que aprender, ¿de acuerdo?, ...podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo... ...yo creo que luchar por los derechos... ...por la igualdad de derechos... ...no es quitarle nada a nadie... ...nada a nadie... ...yo os puedo decir... ...que cuando me he ido... ...caminando desde las vías a mi casa... ...que está al otro barrio, ¿vale?... ...está lejos... ...cuando me he ido... ...yo voy a caminar tranquilamente... ...y cuando vean chicas caminando solas... ...en el momento que yo... ...que escuchaban mis pasos atrás... ...pues sentían cierto, cierto temor... ...eso les pasa por el mero hecho de ser mujeres... ...¿de acuerdo?... ...yo no iba caminando con ese temor... ...y no es porque fuesen cobardes... ...es porque simplemente por el hecho de ser mujeres... ...están amenazadas... ...eso es así... ...si luego les sucede... ...luego les hacen algo... ...no les sucede, les hacen algo... ¿eh? ...les dicen que por qué iban, a, iban caminando esas horas... ...en esos lugares... ...y encima las culpabiliza. ...fuera machismo... ...yo lo siento mucho a quien todavía no lo ha aprendido, pero ojo, todos tenemos machismo, a mí en algún momento me puedes decir, Cecilio, eso que has dicho es machista, pues yo estoy todavía en proceso de desmachitarme, lo tengo clarísimo, cualquier cosa que me digáis, que veáis, que yo digo, o que hago que sea machista, advertidmelo, porque al estar criado en, en una cultura machista, pues tengo machismo, y pido disculpas. Ahora, eso no quita de que tome conciencia y de que rectifique. No quita. Y que el día que haga algo o cometa o diga algo machista, pues sienta profunda vergüenza de lo que haya dicho o de lo que haya hecho. Eso va así. Eso va así. ¿De acuerdo? Va así. Aquí le han propuesto a. Han propuesto traer a otros cantantes y no han querido. ¿Eh? A ver, ahora. A ver. Ahí. Vamos. ¿Cómo te llamas? Candela ¿Candela? ¿Has venido ya otras noches aquí? Sí, ¿Sí? ¿Vives en, en este barrio? Sí, bueno, vivo al otro lado de la vía ¿Y qué te parece a ti el muro y la pasarela? Pues no me parece nada bien porque hay niños que viven aquí y que se tienen que levantar, como a lo mejor muchas horas antes, para pasar al otro lado, al colegio o a cualquier sitio. ¿Y con quién vienes aquí a las vías? Con mi madre, normalmente. Muy bien. ¿Y tú, esta gente, quiénes son? Son tus amigos. ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián. ¿Y? Sofía. Sofía, ¿del barrio? Vale. No. Yo soy de Madrid Ah, ¿Vosotros no? ¿De dónde eres? De las Rozas ¿De? De las Rozas ¿De las Rozas? ¿De Madrid? Venir de Madrid? O sea, que esto no lo habíais visto no. ¿Y qué te parece? Fatal <risa> ¿Tú te imaginabas que en España iban a poner un muro y dejar a las familias partidas? No No, no me lo imaginaba ¿Y qué te parece que la gente esté luchando en la calle más bueno ya casi siete meses seguidos, todos los días? Me parece muy mal. Que la, que la gente esté luchando en la calle, digo. Ah, muy bien. Ah, digo yo, a ver, que puede ser también, también puede ser, ¿eh? También puede ser. Admirable, ¿verdad?, que toda esta gente esté aquí luchando cada día. Sí. ¿Vais a estar aquí mucho tiempo, Adrián? No, hasta el domingo. ¿Hasta el domingo? Bueno, dará tiempo a ver también el entero de la ¿Habéis comido en barracas? Sí, sí. Sí, ¿no? En las... Y las estamos perdiendo cole. Claro, claro, es verdad, es verdad. Bueno, pero aquí estáis aprendiendo justicia social. Estáis aprendiendo una lección que esto difícilmente se aprende en la escuela, que es demostrar que hay que luchar, hay que luchar para poder caminar libremente por tu ciudad y para derribar los muros que el... alguna gente pone. Esto es impresionante. Llevamos aquí todo el invierno, ¿eh? Navidad. La Nochebuena, aquí. La noche vieja aquí. Reyes, comimos aquí el roscón. Todos los sábados, los domingos, el invierno, todo. Comenzó en verano. siguió en otoño. Ahora en primavera. ¿Y por qué nos dejan hacer votaciones? ¿Sí? ¿Por qué nos dejan hacer votaciones? ¿Que por qué no nos dejan hacer votaciones? Se me queda en la cara de... Eh, eh, mm, pues sí, se me queda esa cara Debería hacerlas. Deberían dejarlos, ¿no? Sí, y no pasar de vuestro culo Lo que pasa que el alcalde, todo es el dinero que los ciudadanos se gastan en la luz y esas cosas Se lo queda a él y no lo hace para el Aunque dice que es para el pero él no, no hace eso porque lleva muchísimo diciendo, lleva muchísimo tiempo diciendo que va a soterrar y aquí todavía sigue igual. A mí lo que me parecería mejor es, en, en vez de hacer una pasarela y dos muros, hacer un túnel. Y ya está. Totalmente. ¿Cómo he dicho que te llamas? Inés. Inés. Inés, Inés me, ha dejado re, me ha dejado retratado. Me has dejado... Es que es así. Es que... Te dice Inés... ¿Por qué no hacéis votaciones? Y, y es que... ¿Eh? Y aquí... Protestando... Porque el alcalde no quiere. No hacemos votaciones porque el alcalde no quiere. Así de fácil. Tendría que ser no, como tienen... los catalanes. Que querían ser españoles y eso. Tendrían que votar. Tampoco. Y tampoco les dejo. ¿Eh? Madre mía, ¿eh? Aquí... Sabiduría. Están teniendo una sabiduría impresionante de Madrid, de las, de las Rozas. Están viniendo Adrián e Inés, ¿eh? porque son amigos de tuyos, pero ¿no? Tenéis no familia. Ah, tenéis familia en Murcia. Claro. ¿Quién no tiene un primo en Murcia o alguien aquí en Murcia? Es que los murcianos hemos viajado mucho. <susurra> hemos viajado mucho. Parece que Murcia no es nada, pero en realidad sí. ¿Cuánta sensatez, eh? ¿Cuánta sensatez? Yo es que... a estar ahora escuchando con lo, fácil, con lo fácil que podría ser y lo difícil que lo están haciendo. Ya, es verdad. Y todo por el dinero. Recuérdame tu nombre. Candela. Candela, Candela. Madre mía. Candela, da Candela, Candela, eh. Candela, da Candela. Habla bien, bien claro. Es que es así, Candela es así, no se puede decir otra cosa pues tenéis que crecer seguir siendo así de valiente, luchando y hablando así de claro que una vez se hace mayor y se vuelve estúpido eso porque si no, no habría adultos estúpidos ¿sabes? entonces hay que mantener esa lucha, hay que mantener esa alegría y y mantener esa sensatez ¿Lo hacen hablando mal para joderos o porque ellos quieren? Yo creo que Candela tiene respuesta. ¿Por qué lo hacen? Por el dinero. Me queda cuadro pero es que es que Candela parece que está... lo, lo dice claro. Porque al hacer el muro separan a lo mejor familias o, o cuesta más hacer ir de un lado a otro para el colegio o para lo que sea. Y también... ¿De qué nos sirve subir toda esa escalera? Sí, si podrían hacer el soterramiento y ya está y además unos niños he oído que van a, van a intentar romper la pasarela y dicen que no la van a volver a hacer así para que intenten poner el muro para que vean eh, que, que es mejor hacer el soterramiento que, que, la, que hacer la pasarela pues nada, seguiremos aquí ¿Tu nombre? Recuérmelo. Sofía Sofía ¿Eh? Ah, dime Adrián Un abuelo, pues no puede subir por ahí Ahí con, no sé, lo que sea Imagínate que va en silla de ruedas No puede subir por ahí Ese es el ejemplo ¿Eh? Nuestro abuelo está malito, bueno ¿Sí? Que no puede casi andar Y en su casa tiene escaleras para subir a la parte de arriba Y casi no puede Como que va a subir eso ¿Sabéis que esa pasarela está hecha sobre una acequia? Es decir, abajo está hueco por abajo antes pasaba agua para regar, porque esto era huerta, era tierra, y entonces eh, lo, lo taparon, como si fuese una alcantarilla, digamos, ¿vale? Y no, no, lo, lo, lo taparon hace años, pues, para que la gente pudiera pasar, hubiera una carretera, ¿no? Porque ya esto ya no es huerta, antes era huerta, entonces por ahí pasaba el agua. Y entonces ahora, digamos que allí, abajo es hueco, y arriba están haciendo la pasarela. Cuando abajo no, no tenía... abajo... Si tú dices que está hueco, eh, a lo mejor mm, se, se gasta menos dinero en hacer el soterramiento o? porque ya está hueco, que en hacer la pasarela cuando ya han tirado muchas veces las barras de los muros y a lo mejor tiran la pasarela, pues se van a gastar más dinero en eso. Así que si lo hubieran hecho bien desde el principio, no, es que no haría falta nada de esto y se hubieran ahorrado muchísimo dinero. Yo estoy entre que lloro y me quedo sin palabras, o sea, tendréis que ver mi cara, ¿eh? Es que eh, es verdad, es que lo que decís, ¿qué os digo? Si es que es verdad todo lo que estáis diciendo, y además de forma clara, y honesta, y sincera, y... 10 minutos 15 para que pase un tren. Sofía lo deja bien claro, ¿eh? Pero lo más fuerte es que los policías, encima de todo, pegan a la gente por defender... Por... ...por protestar. Pero es que los policías hacen lo que... ...los políticos dicen... ...porque ya, ellos pero... a lo mejor tienen aquí familia... ...que está en la manifestación. Pero eso no es razón para... ...pegar a la gente... ...y hacerle sangre. <risa> pues yo que sí. Yo casi que no me puedo mover... ...ni retirar el micrófono. Lo está escuchando aquí? Pues aquí tenemos al, me al mejor equipo de tertulia... ...de toda la televisión española, ¿eh? Sí, sí. Inés, Candela, Sofía y Adrián. Están diciendo cosas sensatas, de forma honesta y que no le puede rebatir nada. Es que no le puede rebatir nada. Se me van a caer las lágrimas. Sí, sí. ¿Dónde está tu madre? Mi madre está ahí, la del de de carrito, y con ah, mis dos hermanas. ¿Con tu hermana? ¿Eh? Madre mía. ¿Y el de la capucha quién es? Eh, su padre. ¿Tu padre? Están en el parque y están diciendo, el tren por abajo, nosotros por arriba. Sí, hasta mis hermanas. Mm. Muy bien, ¿eh? ¿eh? Vamos a saludarle a ellos, ¿eh? Vamos a saludarle. Bueno. ¿Qué? Venga, hay que quitarse un poco de vergüenza. Hay que quitarse... <risa> hay que quitarse un poco de vergüenza, o sea, cuando vergüenza. Mira, es para, felici es para felicitarte. ...es para felicitarte porque anda que... ...Adrián y... <ríe> ...a ver... ...¿cómo te llamas? César. César, Adrián y... Eh, ...e Inés son tu hijo tu hija, ¿no? Son mis hijos. Oye, dice... Oh, ...yo estoy ahí, me he quedado clavado, me han dejado retratado... ...sin, sin palabras, si me, me iban a caer lágrimas te ...lo digo en serio... Sí, sí. ...si me iba a caer lágrimas... Eh, ...está sintiendo vergüenza ajena... ...la, la vergüenza que no siente los sinvergüenzas está sintiendo yo por ellos eh, ya quisieran muchos tertulianos políticos hablar de manera tan clara tan honesta tan sincera eh, y yo te felicito eh, por, por Inés y por Adrián eh, ah pues oye hay que decir estamos acostumbrados a, a, a quejarnos no y no a reconocer las cosas y muchas veces también pasa que por que por tener eh, una no sé, ...una edad... ...menor pues parece que... ...una persona es insensata ¿no? ...y se le respeta menos... ...y no tiene nada que ver... ...yo considero que... ...parece que... ...cuanto más nos volvemos adultos... ...más estúpidos... ...nos vamos volviendo ¿no?... ...hace falta escuchar más a los críos... ...a las crías y... ...y darnos, y darnos cuenta de lo que nos queda por aprender... ...de ellos... ...y lo que nos queda por desaprender... ...de todo lo que hemos... ...nos, nos han metido dentro ¿no? ¿Eh? ...lo que han dicho es todo muy claro... ...no he podido rebatir nada... ¿Eh? ¿Y tu nombre? Gracias, ¿tu nombre? Bea Bueno, y Vea, madre La, de, Candela, de, Candela. de Candela Candela, da Candela, ¿eh? Ha hablado bien claro Candela ha hablado bien claro Los críos entienden y los políticos no Bueno, aquí o están enviando un montón de corazones o están dando un montón Sí, me lo no, voy a mirar están diciendo todo reconocimiento y es que no es para menos. ¿eh? No es para menos. Y Sofía también ¿eh? tiene un carisma que para qué también, ¿eh? ¿Cómo se explica? ¿Eh? Esto, mira, es un cielo de niña, dice por aquí. Mira. Eh, eh, sí, lo estoy retransmitiendo ahora mismo en periscope. Y luego lo pongo en Facebook y en Twitter. ¿En YouTube? Eh, perdón, en Facebook y en, y en YouTube, correcto. Sí, sí, busca sí, el para ¿eh? Sí, sí, coge busque, busque unos cuantos. ver, con... Coméntalo. Estaba diciendo pasillo. En Madrid esto no lo sabe. No sale en la tele, eso te lo aseguro yo. En ninguna televisión. Pues esto se está sabiendo, se está sabiendo, César, gracias a que la gente está compartiendo, a que la gente está comprendiendo que la gente somos los medios. Ahora mismo los medios cada vez tienen menos gente porque están más precarizados. No, no, a, aquí no envían a redactores a periodistas para que hagan, no, cada, nada, cada día hagan Madrid, una crónica por ejemplo nadie sabe nada de todo esto nadie o sabe no sale que, ni un minuto en el, en ningún en nada pero César si soy yo de, de otro barrio de aquí de, de San Andrés y prácticamente cada día cada día ¿eh? hay alguna persona a la que cuando me, me dice dónde va digo a las vías. y me dicen pero todavía sigue eso Digo, ¿cómo que todavía sigue? Si nunca ha acabado. O sea, aquí tampoco se sabe. Aquí piensan que de vez en cuando la gente sale a protestar. Y, y llevan ya 206 días seguidos. a ¿vale? ser Dentro de cuatro, siete meses seguidos. Siete meses. Yo, yo lo sigo por el Facebook, por mis amigos que me... Vale. Eso. Pero que en Madrid, te lo prometo, nadie sabe nada. No lo ponen en ningún medio de comunicación, en ninguno. ¿Cuándo vas a subir esto a... a... Esto, YouTube, ahora, vale. De... Ahora mismo está en directo, ¿no? En Periscope. ...y esta misma noche ya está en YouTube. Venga, ¿Pongo a Cecilio sí. Vale. ¿Vale? Me quiero ver. No, sí, sí. Y comenta lo que tú quieras, además... ...yo particularmente te doy las gracias, ¿eh? Porque es importante quitarse un poco de vergüenza... ...para luchar contra tanta simple cozonería. ...y te doy las gracias a ti y a tu hermano... ...y seguir así, ¿eh? Y aunque tu padre parece majo... ...pero tienes que hacerlo mejor persona todavía. ¿Eh? que los lo, lo pequeños tenemos que los mayores tenemos que aprender de los pequeños entonces aunque parece bajo y no será pero te hagan mejor persona, césar sí oye encantado césar ¿eh? encantado hasta luego hasta luego bueno. venga claro que sí qué quieres decir Dilo que, ¡Que no queremos ¡Dira! muro! ¡Ay, espera, espera! ¡Ahora! ¡Ahora, mira. Sí, ¡Que, no queremos, que muro. no queremos muro! ¿Cómo se llama? Olivia. Olivia, ¿no quieres muro, Olivia? ¡Que no queremos muro! <risa> ¡Qué maja también Olivia, eh! ¡Venga, hasta luego! No sé, ya... Me siento ya como si fuese esto... Murciano... Murciano por el mundo... <risa> Eh, a ver, en serio, eh, se me están cayendo las lágrimas, esto, esto es, es, es increíble, eh. Esto hay que verlo otra vez. Yo, A mí me gusta eh, que me dejen en evidencia, que me dejen retratado, que me dejen sin palabras. Eh. Menos complacencia con, con los críos ¿no? y tratarles como si... No, con presencia no, con descendencia, ¿no? Y más respetarles, ¿eh? Más respetarles. Y fíjate la cantidad de cosas. ¿Qué? ¿Cuani? ¿Has visto lo que...? Espera, por aquí. ¿Has visto lo que... Las declaraciones de... De Sofía... Ad... Adri... Adrián... ¿De los niños? Sí, ¿no? No, no. Tienes que verlo, ¿eh? Sí, yo lo veo cada día. Cuando... Veo. Incluso estando aquí, ah, al día siguiente lo veo. Me han dejado te ha llegado, no, no, no lo voy a Es que estoy emocionado. No lo puedo. Buena, Jorge. Es que estoy emocionado. Es que... Bueno, los críos tenemos que aprender de ellos y de ellas, porque ven una cámara y quieren hablar. Y es que estamos en los tiempos en los que nosotros no tenemos que esperar a que alguien venga. No, no, claro y luego además dicen muchas sensateces o no, han dicho cosas mira os hago un spoiler vienen de, de Madrid y, de, y, de, y decía Inés ¿y por qué no hacéis unas votaciones? y luego la chica murciana la chica murciana estaba aquí, Candela que era de Candela, dice porque nuestro alcalde no quiere o, o porque no nos deja es que no podía decir nada yo ¿Sabe cómo se va a llamar o cómo se llama la pasarela? La ballesta, ¿no? La ballestada de, del alcalde. Ballesta? ¿Y eso es para siempre? ¿La ballestada o cualquier cosa? la ballestada? Por imposición. Por imposición, pero es que lo peor, lo que no sabe el alcalde... Yo no <risa> Al final no es multa, ¿eh? nos va a llevar, no va a llegar. Ah, alcalde. sin miedo, sin miedo. Ponemos sea, que no sacáis pues en pues no plano, que si no me tengo yo que alejar mucho. Sí que no se nota que no estamos saliendo del plano. Claro, por eso, venga, yo, yo quiero junticas. ¡Estamos bajándote con la cámara! Juntica, venga. Que lo que no sabe es? el alcalde es que la ballestada esta, aunque él dice que es provisional, él no sabe que es mentira, que no es provisional. No lo quiere saber. Lo sabemos todos. Y eso va a pesar en su conciencia toda la vida, la ballestada esta. La ballestada, la ballesta, bueno la ballesta suena también como una arma de destrucción humana, que es lo que es también, ¿no? Es una ballestada porque son conscientes de lo que, de lo que están haciendo, no tienen presupuesto, no hay, no hay licitación de este tramo ni nada, o sea que no es provisional, y ellos lo saben, lo que pasa es que están vendiendo una historia a la opinión pública y la opinión pública se lo cree. ...la otra parte, nosotros sabemos lo que hay... ...pero es tremendo... decía César... padre de Inés y de Adrián... ...que viene de Madrid... ...dice, en Madrid no se sabe nada de esto... ...los medios no dicen nada... ...y le digo yo... ...pero si es... ...en el otro lado de Murcia... ...esta mañana mismo... ...esta mañana cuando me iba para la Cámara de Comercio... ...me dice... ...pero otra vez hay algo por ahí... ...digo, bueno digo, eso es por la noche pero esto es otra cosa que tiene que ver dice pero todavía vas todas las noches digo sí, es que nunca es que no ha existe, acabado no sí. existe como no existe lo que no se publica no existe la labor es que sí cada vez se sabe más y cada vez la gente lo va sabiendo ...pero es el la gente la gente a la persona es ¿eh? la inquietud y con eso juegan ellos pero sí, ah, vamos a ver si sí, hasta la Coca Cola se anuncia todos los días patrocina programas ...de todo, para que no se olvide de ellos... ...como nosotros, murcianicos... ...aquí en un tritico de huerta... ...porque no nos podemos callar ningún día... ...y estás compartiendo masivamente... ...claro... Pero Pero ...no, la no esperaban a la respuesta a esta ciudadana... ...y que iba a haber un Cecilio aquí grabando todos los días... ...gracias Cecilio... ...que has caído desde el cielo... ...es verdad... ...me acuerdo pr los primeros días que apareciste... ...que te miraba todo el mundo raro... ...¿quién será este, quién será este?... ...que se he caído desde el cielo... ...y igual es por eso por lo que me duele la espalda... <risa> Eso es porque te están saliendo alas. Madre oh, mía, eh. Respuesta sobre respuesta, ya. Me ha superado. Ya, mira, eh. Ya. Juan y... Juani, no puntos. ha perdido la niña, eh. Que, que lleva dentro, ¿eh? Dos puntitos igual tiene ahí que te están saliendo alas. Dos puntitos. fíjate, fíjate. Sí, Qué sí, grande, Juani. Y... Tú sabe la labor que estás haciendo. No, no, esto esto, es esto nos su... no supera todo. Nos supera todo. Lo más triste, ¿tú sabes lo más triste que me parece a mí de nuestro <risa> Para atrás, Lo más triste de Es que si no, lucha... no se tiene. Ya. Con este micrófono no se tiene. La más triste de esta lucha... ...que nos vamos a hacer mayores aquí. Muy mayores. Y eso me produce tristeza. Porque esto se va a alargar tanto... ...y nosotros vamos a seguir estando y estando y estando... ...que nos vamos bueno, a hacer... Pues, esta reivindicación ya dura 30 años hay gente como Pepe Tornel que no lo no puede ver, que yo creo, no lo he conocido, pero seguro, seguramente se sentiría muy orgulloso de ver que al final el pueblo murciano ha reaccionado. Desde que estamos aquí, ya sé también de varias personas que han fallecido, hoy entre ellos también, otra persona. Entonces, eh, sí, entonces, no lo menciono, pues, pues, pues, le pediré per, per, permiso antes a, a, a esta persona, ¿no?, pero... Sí, porque me, me duele mucho, me duele mucho. Pero es que ahora el diario, el diario, porque estábamos mucho tiempo viniendo, pero los martes, solo los martes, una vez a la semana, y conciliábamos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra historia. Pero es que ahora el diario, y es tremendo, ¿eh? estamos cansados. 206 días, 7 meses enseguida. ¿eh? Que cuando tenemos que hacer algo personal, un viaje, o una salida, es un sufrimiento. Gracias a ti, yo cuando alguna noche no he podido venir... Lo veo, o sea que el contacto es tremendo, no, no perdemos. Pero me da tristeza pensar que esto se va a alargar tanto, tanto en el tiempo que nos vamos a hacer muy mayores, porque ya somos un poquito, pero nos vamos a hacer muy mayores. Bueno, por aquí mira, A mí particularmente me alegra el hecho de que gente como Dani, bastante joven, Ay. Claudia, pa Paula, eh, el hijo de Visto, que tiene tres añicos... Para la otra Paula también de Guillermo y Silvia, que tienen tres años, Alexia, sí, lo están mamando. Eh, ¿Lo están mamando? Mónica. No solamente aquí, sino la, so la solidaridad. Mira. Ahora nos viene la orgullosa abuela y no nos saluda. Porque no se ha Venga, percatado. Hasta luego, que ya no dices nada. Anda. Vente por aquí. Mira, es que justo cuando has pasado estábamos hablando de tu nieta. ¿Eh? Que estábamos diciendo que toda esta lucha, toda esta lucha es también por las personas más jóvenes como tus nietas. Y entonces, yo menciono a Nieves y nieve pasa de largo, digo toma no, ya, se nos no, va nieve no, yo... una de nuestras alegrías de la huerta. No paso, no paso, Anda que no, no te, estás bien orgullosa de, tu, de tus nietas. ¿eh? Muy, muy, mucho, mucho, mucho. ¿Eh? Venga Nieves, aquí somos una gran familia. Niños? yo que tengo una nietecita también de cuatro años y viven en mariana Adriana. Adriana. Adriana. ...bueno, canta las, todas las canciones... ...y, y ella viene, ¿no? A, le gusta venir... ...y cuando hablo con ella por teléfono... ...¿sabes lo que me pregunta. ¿Qué te pregunta? Pues a su entender y con sus cuatro años... ...que ya lleva un, un año prácticamente viviendo esto... ...me dice por teléfono... ...Juani, ¿cómo llevas lo de las vías? ¿Se ha arreglado ya? Ella entiende que como yo estoy aquí... ...pues que yo gestiono esto... Que yo soy la que gestiono este tema y me pregunta que si ya está. Si ya está arreglado el tema. ¿Cómo, cómo lo llevo? ¿Cómo lo llevo? Pobrecita. Qué, qué graciosa, ¿eh? Con cuatro años, ¿eh? Me dice que si lo ha arreglado ya. Si ha solucionado ya lo de las vías. Claro, es que tiene. A ver. Es que, a ver. Adriana sabe que su abuela es muy carismática... ...y que también tiene poder, ¿eh? la, la abuela... ...y entonces dice... ...esta pues si va ya las vías... ...seguro que los pone a todos firmes... Ah, claro no, ...los, los pone firmes. firmes... ...ven que estamos aquí y entienden que estamos... ...haciendo un, un, una gestión importante... ¿eh? ...y ella me pregunta por teléfono... ...que si lo ha solucionado ya... ...digo sí, estoy en ello... ...estamos en ello... Y, ...y luego lo, lo bonito que será cuando... ...esto un día esté soterrado... ...ella pueda caminar tranquilamente... ...y diga, mi abuela... ...luchó aquí... ...claro, gracias a los abuelos... ...sí, por eso te digo que estamos... ...se está haciendo historia... ...de muchas maneras... ...de muchas maneras... ...nosotros vamos a hacer una historia buena... ...los políticos se van a arrepentir toda la vida... ...cuando estén mayorcitos y con el gallao... ...se acordarán de esto... ...y de la ballestada... ...sí, se, se ve detrás... ...ahora mismo justo... ...detrás de ti se está viendo la pasarela... ...aquí tenemos a Juan y en el plano... Y fijaos, aquí detrás está, ahí está la pasarela. Todo esto que está ahí detrás, la pasarela. venga ¿Eh? <risa> <risa> Juani. Hasta la siguiente conexión. Venga. A seguir compartiendo, a seguir difundiendo, a seguir estando en las redes, en las vías y luchando. Y agradeciéndote tu labor, Cecilio, que de verdad ¿eh? no nos cansamos. Gracias a ti. ...sería muy triste... ...aunque parezca una tontería... ...todos... ...aportamos nuestro granito de arena... ...viniendo aquí... Decía oh, liquidar... ...esta noche... No, no, no, no, no. Decía que todos aportamos... ...nuestro granito de arena... ...pero... ...a lo mejor... ...si tú no estuvieses aquí... ...cada día, cada día... ...porque de alguna manera... ...sabemos... ...que queda constancia... ...que se está enterando todo el mundo... ...no sé lo que hubiera pasado... ...te lo digo de verdad... Es una motivación ya grandísima, y te lo digo de verdad, ¿eh? porque lo pienso cada día. Porque aunque no nos hacen caso, aunque la prensa normal, la prensa que tenemos, no diga nada, sabemos que contigo estamos llegando mucho más lejos. Y eso también hace que estemos aquí. Yo te lo digo de verdad. ¿eh? O sea que es una, es una labor no solamente de difusión, sino también de ac acompañamiento. Eh fuerte porque sabemos que, no sé, que contigo y además que está todo grabado, que, que, que, que, que, que es de verdad. Y que nadie nos va a poder decir esto no es así o no estaba ahí o no hiciste. Es que la sensación esa de que le digas a una persona que has estado meses en la calle la luchando la y, y, bien, que, y que parezca que es inventado porque no queda rastro alguno, Exacto. esa sensación, eso debe generar hasta un problema mental, ¿sabes? Porque te debes sentir... Es que no tengamos esa impotencia ¿me entiendes? tenemos otras mira yo trabajo en el centro me voy andando muchísimas veces cuando veo la ballestada y pienso que si cuando cierren no voy a tener más narices que pasarlo se me pone nudo, no puedo porque es humillante y eso es una humillación que sé que antes o después nos vamos a tener que someter porque con el coche tenemos otra salida, nos podemos ir por Ronda Sur pero los que tenemos que pasar andando no tienen alternativa. No puedes decir, venga, pues me voy, tardo más, hago un rodeo. No hay alternativa. Y eso a mí me produce una impotencia que no puedo. Es verdad, me ahogo, me, se me pone nudo. Y bueno, no sigo. Bueno, es, yo también he hecho mi, mi lagrimica, sí. Hoy una noche... Sí, sí, sí. Y ahora, fíjate, ahora lo que pienso es que estos días que son festivos y que hay tantos críos tantas crías por la, por la calle, lo que pienso es que igual para llevar una vida más sana nos hace falta que los críos estén más libres, que ya desde que son pequeños están encerrados en colegios por la mañana haciendo deberes que no valen para nada prácticamente por la tarde, ya obligándoles a madrugar, ¿sabes? cuando deberían ser el ejemplo para nosotros hacernos aprender y desaprender toda la porquería que hemos que hemos aprendido durante nuestra vida la importancia que tiene los niños son nuestros maestros yo mi hija me lo decía y es verdad es que ha sido un día venga Ah, oye, o. Eso no sería mala idea, lo de los subtítulos. También, ¿verdad? También, también. O incluso hacer un Facebook Live a, a dos cámaras. <risa> ¡Qué rabia me he dado! De la <risa> es que estamos con Laura, que. ¿Laura? No. Julia. Tía, sabía que lo está haciendo mal, Julia. Estamos con Julia, que se nos va. ¿Qué, qué vamos a hacer hoy? Nuestro mensaje en alemán. ¿Y es quién es? La... Mi hijo. ¿Tu hijo? Ah. ¿Cómo se llama? Milan. Milan. Buenas, Mila. ¿Has venido a Murcia otras veces? ¿Sí? sí, buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Lo ha hecho Laura en francés? ¿Eh? ¿Lo ha hecho Laura ya? Eh... Ay, ay, Sonia. Sonia, ve, ve, ve, ve mira. ¡Ah! Bien, bien. Nos pasa todo, nos pasa todo. No, pero lo, lo, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y, y además, vamos a hacer lo que tú comentabas de alguna pieza periodística. En, ...en francés, con un, un montaje adecuado... ...que aquí hay mucho talento en esta revuelta de la huerta... ...y, y te lo pasaremos, ¿vale? Sí. Mándame un mensaje... ...ya te un mensaje... ...es verdad, en el Facebook, pues estamos en, en contacto por ahí, ¿vale? <risa> ¿Milan no quiere salir Milan <risa> Bueno, oye Julia, ¿vendrás por aquí en, en un momento? ¿Para verano o.? Sí, tarde, no, ya no, ya no, ya no. ¿Más tarde? Vale. Bueno. bueno, oye, pues difunde por. El... Haz algún tuit en alemán, con el hashtag en, en, en, en alemán vale. y el Periscope. Y si me envía un texto de saludo y despedida en, en alemán, yo lo hago. ¿Vale? Porque yo no sé, qué sé decir Joite, ¿no? Que yo no sé, Joite 205 días. El, el Joite Journal es el diario de. Allí. Claro, claro. Joyte", Joyte", Joyte es hoy, ¿no? ¿Eh? Bueno, y los días de la semana, ¿no? Sí, hoy hoy. Aquí todos los días son Dienstag, ¿no? Dienstang, ¿no? Dienstag. Sí. Marten, ¿no? Dienstag. Bueno. Nada. Oye, mira. Encantado. Hasta luego, Julia. Bueno, íbamos a hacer el mensaje en alemán, pero al final, nunca te vamos a agradecer todo lo que nos haces, nos das. Voz, visible, fuerza de la República Catalana. Saludos a la gente de Cataluña vamos a hacer un mensaje en alemán, en portugués... ...bueno, otro día lo haremos, Julia se nos va... Hoy, ...bueno, esto al final es una improvisación... ...y se hace lo que se puede... ...y bueno, hoy ha sido un día, os recomiendo, os recomiendo ver... ...el Periscope, la, no sé qué minuto sería, minuto 15 o así... ...que estaba unos niños y unas niñas... ...Inés... ...y Adrián de Madrid... ...Candela, Sofía... ...de aquí de Murcia... ...impresionante... ...los escuchas... ...y ya... ...comprendes... ...y ya comprendes... ...que tienes que dejar de escuchar... ...a las lecturas políticas... ¿eh? ...emocionante... ...emocionantísimo... ...a mí me deja la cuadro. ...a mí... ...cuando me dejan en evidencia... ...¿por qué serán en evidencia?... Estás hacen preguntas que dices... ...¿qué les dices?... Si es que ¿qué les dice, pues la pena es que no voy a ver también mi cara, porque era lo que podía decir. Yo podía decir lo que decía mi cara, no podía decir otra cosa. Era así. Entonces, sensateces. ¿no? Yo a veces me pregunto en qué momento de nuestra vida nos volvemos estúpidos, ¿no? Es decir, o alcanzamos, ¿no? Que todos somos estúpidos, pero alcanzamos un grado de estupidez. ...no sé, superior a, al que de, debería ser tolerable, ¿no? Entonces, impresionante lección. yo me encanta mu mucho, muchísimo, escuchar... Prefiero, ...prefiero escuchar una estupidez de, de un niño y de una niña a la de, de, de un adulto... ...y la probabilidad de que lo diga es mucho menor, seamos así, seamos claros, ¿eh? A ver, que sí, que hay de todo, ¿de acuerdo? Hay adultos que dicen cosas muy talentosas y tal, pero, pero seamos claros. ¿eh? Evidentemente también, pues ahora niños que están adoctrinados, pero eh, es que no hay adultos adoctrinados, es que somos, estamos adoctrinados, ¿no? Sí, sí, Marta está, lo ha visto y lo y, y está corroborando, ¿no?, de que... Eh, ...han dicho muy claro... ...han hablado muy, muy claro... ...muy, muy claro... ...y bueno, y también... ...pues yo creo que... ...hay que estar en contacto, ¿no?... ...hay que estar en contacto con... ...con la gente más pequeña... ...porque de alguna manera... ...nos dan esperanza... ...nos dan esperanza de que otro mundo es posible... ...luego, pues mira... Pues ...crecemos y... ...pero... ...nos dan esperanza... Yo os digo a veces que me gusta durante el día tener un momento al menos en el que me sienta estúpido, ¿no?, porque eso significa que he aprendido algo y hoy lo he tenido, hoy lo he tenido delante de estos niños, estas niñas, me he sentido estúpido, pero es que es bonito sentirse estúpido también, es, es muy bonito, es darte cuenta de que, ¿por qué? No sé, es que te deja sin palabras, ¿no? ¿Eh? Entonces hoy me voy más tranquilo a casa. Sí, sí, sí, estúpido de.. de sí, si sí, no pasa nada, si sí, la estupidez está sobrevalorada, sí o infravalorada, ya no sé ya decir. Sí, hay que. Eh, estupidez, pues cuando uno aprende cosas que son obvias, que dices, ah, y por qué no, y por qué me, me di cuenta ahora, ¿no? Entonces, escuchas a niños, a niñas que te hablan con. Sensatez, rotundidad, precisión, brevedad. Y dices: Si yo no podía, yo no podría decirlo de una forma más clara. Yo no podía decirlo mejor. Bueno, Entonces, eh, sí, sí, eh, en la vida pues empecé, eh, a momento estúpido. Y yo le, yo le, le doy las gracias. Eh. Les agradezco ese momento que he tenido yo. A mí, importante. Sí, es darte cuenta de que has aprendido algo, Sergio, de que has aprendido algo que, que, que, que estaba ahí contigo siempre y que no te has dado cuenta, ¿no? Pues a mí me gusta, me gusta. ¿eh? Por ejemplo, a veces que me pueden decir, Cecilio, comunica muy bien, me dicen a veces. Pues mira, pues te das cuenta de que vienen estos niños, estas niñas, Inés, Candela, Sofía, Adrián, y en poquitas palabras te lo dicen todo muy clarito. Pues, pues comunican genial. Entonces dan una lección de comunicación. Hace falta estudiar periodismo, hace falta... Eh, ¿qué, ¿Qué hace falta? Para hablar claro, pues que te escuchen a veces. ¿eh? Y bueno, y vamos a ver ahora, también os quiero comentar otra actividad que ha tenido lugar durante estos, a partir de las 8, a ver si Gonzalo... Gonzalo, ¿nos comentas ahora qué? Pipas, bueno, pero es que si tengo que esperar a que aquí deje de comer pipas, nadie me habla. Venga, vamos a ver. Ya, estamos. A ver, a ver, Gonzalo. Hoy a las 8, a las 8, eh, había una convocatoria de un grupo de vecinos que. ...estáis aquí creando algo, a ver, que ha, ha surgido... ...cuéntanos, cuéntanos aquí a toda la gente que nos sigue desde de, de Murcia... ...y desde de fuera, que se sepa todo lo que están haciendo aquí. Pues bueno, tres personas hemos creado una asociación cultural... ...Salteador Mayor, y que esa asociación pues va a ser un espacio público... ...bueno, público, público, eh, de una asociación que todo el mundo que quiera... ...se pueda asociar, por una cuota que todavía tenemos que determinar... ...y donde va a haber espacio para exposiciones... cine de verano, talleres, charlas... ...incluso que la plataforma o cualquier colectivo puede ir... ...y dar, hacer sus asambleas ahí... ...es un espacio de unas dimensiones grandes... ...como está muy bien, hay una casa que tenemos que reformar... ...donde se harán ahí los talleres más para invierno... ...y todo eso, talleres de patucada, talleres de tambores... ...de timbales, de pintura, de teatro... ...es cultural... Un punto, es un recinto abierto con, con una parte cerrada... ...en el que será un punto de encuentro cultural de la gente... ...principalmente del barrio, pero si hay otra gente de, de Murcia... ...que se quiere unir también. Por supuesto, es una sola excepción, como hemos dicho... ...privada, pero que todo el mundo que pague su cuota se pueda asociar... ...y pueda poner y lo que quiera... ...y la verdad que han venido unos 30 vecinos para interesarse... ...y muy bien, la verdad... ...porque muchos a partir del lunes... ...quieren ya colaborar con nosotros... ...la verdad es que está muy, muy bien... ...muy bien, pues yo espero que, que surja algo bonito... ...conociendo a vosotros... ...que organizáis cosas muy majas... ...Gonzalo es uno de los organizadores del Soterra Rock... ...de los dos que ha habido... ...los dos que ha habido y... bueno ...organiza muy bien, tiene una capacidad... ...te, te, lo, te lo he dicho varias veces, ¿verdad?... ...no es peloteo... ...las cosas como son, pero también es importante... ...reconocerlo y bueno, y eso significa... ...que seguramente pues, vais a llevar a cabo... ...numerosas actividades que, que son interesantes... Y, ...y que a ver si va a buen puerto Gonzalo... ...muchas gracias... ...a ti, Hasta luego, Gonzalo. ...pues... ...bueno contando las iniciativas que surgen... ...aquí en el, en el barrio... ...ya hemos dicho en numerosas ocasiones... ...que esto es un movimiento ya sociocultural... Marta, se nos marcha Marta. bueno ni. ¿no? Nosotros también vamos a cortar. ¿eh? La policía ya ha abierto al tráfico rodado. Madre mía, todavía la presencia de policía que hay es inmensa. Hay una cosa. A ver, a ver. Sí, voy, voy para allá. Bueno, nos vamos a despedir con estas imágenes. Estamos en Murcia, ¿eh? 206 días seguidos de protestas. 206, creo que no, que no me equivoco, ¿eh? Con Cecilio se aprende mucho de lucha, de la actitud correcta del ser humano. Gracias. Gracias a ti, Sergio, porque además es impresionante. Yo insisto, ¿eh? además, eh, lo he dicho en numerosas ocasiones, pero es que particularmente no sé qué tiene... O sea, Costa Rica tiene algo, no, no he ido, he conocido personas que han ido y eso, pero sí que, ya sé que no es lo mismo ver un documental, ¿no?, pero... También es cierto que en Murcia prácticamente no hay verde. Y lo que he visto de Costa Rica es todo verde, hay una reserva de la biosfera impresionante. Creo recordar que es el 5% de, de, de, de la biosfera mundial. O sea, no, no sé, una, igual digo ahora imprecisiones, pero que es una tierra de esas, que nunca he estado y que en cambio le tengo especial cariño. ¿no? Y, y ver que, que una persona de. de de allí se si nos conecta cada día pues eso a mí me emociona muchísimo ¿eh? me emociona muchísimo pero muchísimo ¿Eh? así que Sergio yo también estoy muy muy agradecido muy muy agradecido mira aquí ponemos quiero vigilancia policial cuando cruce sola por la pasarela provisional ¿Eh? Corredor Mediterráneo, Aven en superficie, proyecto estrella del Gobierno Municipal y Regional. Que no te engañe, que no te engañe. Mentiras esperas, mañana no será mejor, de tu presencia depende. Aquí los vecinos hablándole a los vecinos, la gente hablándole a la gente. ¿Eh? Aquí tenemos un momento en el que... La policía va abandonando las vías. Enseguida con esta imagen nos vamos a ir. Bueno, a, a, quien dice abandonando dice que se están yendo al otro lado. Bueno. Esto son, son imágenes que, que yo no me acostumbro a, a, a ver, ¿eh? Es decir, que haya que, que estar aguantando la, la, la presencia policial así, porque sí, a ver... Que en otra parte de la ciudad está aumentando la delincuencia, que en Molina Segura están atracando chalet, con la, chalet viviendas, con, con, con, la, con la gente dentro, ¿sabes? Y que tengan que estar aquí realizando una labor de, más propia de vigilancia privada, pues es que es, es muy indignante, es muy indignante, es muy indignante. También considero importante transmitir esta, esta esta realidad. Y de día, José Antonio, exactamente, sí, sí. Es, no sé, ¿quién nos iba a decir que en Murcia iba a estar una zona, una zona, pues con una presencia policial permanente y que si un día el, al delegado del gobierno le da la gana, pues te los ves con, con su fusil de asalto? Es que es una cosa salvaje. Es una cosa que... Bueno. Mira, nos va, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a tutón. Muchas gracias. A todas. Porque tan importante es la presencia aquí, como la presencia ahí. Tan importante es compartir aquí, como compartir ahí todo el día. eh Todo el día hay que compartir. Esto, lo que no se comparte, deja de existir. Lo que... Lo que se repite, lo que, lo que no se muestra no existe, lo que se muestra a pocos apenas existe, lo que se repite constantemente comienza a existir, entonces hay que compartir numerosas veces de la manera más creativa que queráis, en los idiomas que consideréis, puedes compartir el directo, imágenes, lo que fuera, ¿eh? pero hay que hacerlo, porque hay que transmitir este mensaje de solidaridad y de paz, difundirlo, que estamos muy muy muy necesitadas todas las personas de tan de mensaje de paz de mensaje de solidaridad bueno pues un abrazo hasta mañana una una abrazada un, un fins de ma